a la calle, y sabemos que eso no va a traer nada bueno bueno, en realidad cualquier uniformado yo voy a insistir con mi teoría respecto de los uniformados y una reestructuración urgente que se requiere con todas esas escuelas de formación inhumanas, de inhumanas. No retrógradas retrógradas eh, asesinos eh, descriteriados y todo lo que les pueda decir y me da lo mismo, que me digan lo que digan y que después me toque trabajar con los inculiable, porque no tengo otra palabra para ellos hoy día hoy día además claro, no, no, no, ni importa, ni importa. Ni no importa no importa cuando yo, si en algún momento hay que ser candidata a algo, vamos a asumir porque mi opinión tiene que ver con lo que yo he visto y no con algo que esté inventado ni con algo que, que, que alguien me dijo, ni nada por el estilo todo lo, opinión es algo completamente responsable de mis hijos. esa esas son las opiniones de la directora de tránsito de la municipalidad de Maipú, cuyo alcalde es Tomás Bodanovich. Esta situación es realmente indignante. Uno no puede creer que esto sea cierto. No puede creer el grado de mediocridad, de miseria, de vulgaridad que puede haber en una autoridad municipal. José Antonio Cas fue claro y dijo, espero que el alcalde Tomás Bodanovich destituya mañana mismo a la directora de tránsito de Maipú por estas graves declaraciones no es aceptable que la funcionaria pública Anaí Muñoz opine así de nuestras fuerzas armadas y de orden y con un sueldo que le están pagando finalmente todos los habitantes de esa comuna yo no sé si a estas alturas que ustedes van a ver este programa ya fue destituida pero de no ser así a esta situación no puede quedarse la vulgaridad la cochinada la, la, la condición de ser cochina para este tipo de opiniones es tan brutal que esto no se puede permitir queridos amigos